Oye, se le ve. Oye, ¿podemos, po, puede, ¿podemos ir a pedir dulces? ¿Qué es diciembre? No, es octubre, conchetumar. No, hijo de la gran puta. Es diciembre. ¿Qué es? Mira, mira. Mira qué dice ahí. No, mira, mira, mira, mira. ¿Y por qué dice octubre? ¡Diciembre! ¡Octubre! ¡Diciembre! ¡Octubre! ¡Diciembre! ¡Mira mi celular! ¡Míralo! ¡Diciembre! ¡No! ¡Octubre dice! ¡Ah, veo viene. Eh. ¡Sí, ya que hay el no celular... ¿Ah, por qué debo confiar en ti? ¿Ah, por qué debo confiar en ti siempre, Castillo? Eres un hijo de la gran... Eres como Cristiano Ronaldo. Juegas mal el fútbol. Conchitumare, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?